Ajá. entradas para ver la roche rd cuestan desde 2.825 a 3.884 mil 384 mil 135 pesos oro dominicano <risa> y ahí está la imagen porque señores yo me yo, yo lo vi eso yo me sorprendí y yo no sé cómo ya calificar lo que quieren hacer con esto Así que ya están a la venta y de hecho ya se vendieron 30, muchas de las boletas. una boleta. <risa> para ver al exponente urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Roche R.D. No, va, el próximo 12 de agosto en el Palacio de los Deportes, en el Virgilio Travieso Soto de la capital. Entonces, ahí estamos viendo los precios. Eh, vamos a ver si tienen por ahí la imagen de eh, cómo están distribuidos la los asientos aquí, en, el, en el Palacio de los Deportes. Para que pues, para explicar un poquito a la ahí. gente. Ahí está, gracias al equipo. Entonces, eh, la parte de arriba principal. Están agotados entonces. La parte de arriba principal es lo que está más cerca, es lo que va a estar más cerca. Del. Del guá. Del guá. Eso es como dice. Yo no voy, yo no voy a estar Como dice Néstor, que es donde va, donde uno va a estar ahí. Que, ahí es que se va a un concierto. Te lo disfruto. <risa> <risa> si dios lo permite si hay al lado eh, pero no a fin de mes ahora 42, El de de 28 agrega. 42 mil ¿no? entonces igual es más caro que Ana Gravies igual ¿Eh? es más caro que Ana Gravé. no porque te este va a explicar ahora cómo es lo de igual dale güey ah, eh, eh, vamos a poner la caro. imagen de nuevo ahí muchachos entonces sí, pero... ahí está toda esta parte de arriba lo que estamos viendo lo que dice area lounge special guest y premium zone es la parte que está cerca del escenario y entonces abajo está toda la parte donde está la platea y las gradas, donde va a estar... Que es lo mismo que usted en su casa. Sí. <risa> y, y pues obviamente va a haber una área habilitada ahí para la prensa Entonces, la, eh, los bol las boletas, los precios de las boletas, atención aquí para que la gente pues sepa. Y eh, Vamos a ver. Lo pueden poner ahí en la pantalla. Eh, ahí está, miren, los lounge son 10 lounge aparece 10 mesas de lounge con tres moedas y un whisky de 18 años, mírenlo ahí. El precio es de 30 el de 1 y el 4, 384,135 pesos. Y después el otro 316,345. El Special Guest 14,125, la Premium Son 7,345 y ya entonces VIP platea que Son otros precios, me parece que el del VIP son 4 mil 520. ¿Y qué VIP es? El VIP, que eso es el área de las gradas, y ya la parte de atrás, lo último, vamos a ver si lo pueden mostrar. Eh, ahí, los muchachos, dos mil y pico, dos mil, dos mil y pico, dos mil y pico. Ese, dice. Vamos a ver, ¿Y qué bueno. o sea, dos mil y pico 30. más o menos es el precio claro. entre, los, entre los dos mil y tres mil pesos. Ya el área final. ¿Eh? Pero ya está bien, sabemos que es donde y pico. Mira, tú lo das. voy a explicar sobre este precio de 384 mil pesos. Incluye bebida, incluye cinco boletas, me parece. Es un área donde hay muebles, tú vas a tener un camarero ahí. servicio, tú entiendes, como si fuera una discoteca, tú vas a estar ahí mismo, sé que la tarima. Eso yo no lo critico porque eso es un marketing. ¿No entiendes? Es un marketing. Ellos están vendiendo a su artista. Es a lo que yo apuesto. Porque si yo, te, si yo voy a hablar de ti para conseguir una, una publicidad, ¿cómo te pongo yo? En el cielo. ¿No entiendes? Es un buen... Eso va a demostrar que él se está manejando con gente que sabe del negocio. Ahora, eso es opcional. Y te apuesto a ti que eso se va a llenar hasta arriba. Uh -huh. porque es el artista del momento 2825 el área de platea no el que, que tú no vas a ver a roche tú más lo vas a escuchar en la platea y ya las dos partes más cerca de la tarima están vendidas la 300, lo que cuesta 385 mil ya eso está vendido es decir que tiene la capacidad y va a tener que abrir otro día Ay. roche porque el tipo se ha metido en el corazón de mucha gente de República Dominicana y, y el Caribe. Hay que decirlo. Roche RD, te canta la vivencia, lo que tú estás viviendo, la gente que vive en el bajo mundo. Lo que, lo que tú te levantas el día a día, el colmadero, la mala del barrio, el que vende tu prefaciente, el tigre, el vago. ¿Tú uh -huh. Lo que pasa, las traiciones, tú te identificas. El progreso. La gente quiere que le cambia la vida de, la, de, de, de un día para otro. Entonces, el Gol Oro, ¿por qué es el fanático número uno de Roche? Porque en una canción relata lo, lo, lo de Gol de Oro. Usted entiende que fue un muchacho que era conchero y vendía mm. cadenita Le daban 300 y 400 pesos y iba a llevar un cliente. ¿Me entiende? Ana Gabriel... Tuvo que abrir inmediatamente tres funciones, un día tras otro. Porque la gente cuando se apecha un artista, yo, si yo pudiera dar un millón por una boleta de, de Ana Gabriel, yo lo diera porque a mí me gusta todo. Toda la, no hay una canción que no me gusta de Ana Gabriel. Y de Don Omar también. Porque para él los gustos hicieron los colores. Yo veo mucha gente del de, de, de movimiento urbano esto, cuestionando lo que es los precios. No, es que usted le pone el precio, ¿qué? Yo te puedo y si lo pone a 200 pesos, no, yo, no lo llena. Porque aquí se vive de la vanidad. Usted va a ver en Instagram subiendo la boleta de 385 mil. <risa> no, que yo vuelvo para allá. Y, Fulano, préstame la boleta. vélo ahí, que vuelvo para allá, ve igual. A ver, vemos, Que por cierto, por persona, el del el área del lunch cuesta 64 mil 22 pesos con 50 centavos. Por persona, 62 mil pesos mil y algo de dólares para ponerlo para que no se le falte ¿En el peito entiende ¿cómo es? mil y algo de dólares el que esté en Estados Unidos lo ve barato tiene con dos mil lo hace dos mil dólares dame sacar de la caja de los zapatos dos mil dólares para a ver igual que es mi artista dos mil dólares dos mil dólares y cada rico que va ahí rico feo que están saliendo de los bolsillos tiene su guaremate que lo Y son cinco boletas. Cinco boletas. Que o sea, le que cinco gente, un par de gente. Seis boletas. De a, o sea, dólares. no es que tú vayas a comprar la boleta para el No, es un paquete, según el que te está vendiendo. De, que se lo venden a, de, a seis personas. O sea, tú. Ah, no sé, seis, seis de a 500, 6 seis de a 500 ya. Seis de a 500 ponen, ya ahí está. Y ya. Y aquí hay gente. Mira, hay gente que tiene aquí la economía de este país, porque aquí está movilado de sistema. No, que la no, cosa está dura, pero para. ¿Está eso. dura dónde? <risa> Con un concierto que la boleta son a 300 mil y pico, ¿tú vas a decir que la cosa está dura? Entonces, Va a seguir Villalona. Para dar, para dar 15 pesos cuando, cuando lo, o 20 pesos cuando los plátanos no están escasos. La gente lo, que le, la gente lo que le gusta llorar aquí. ¿Qué fue lo que tú dijiste ahora mismo? Dilo ahí. Que cuando está escaso, el caso el plátano y cuesta 20 o 25. Ahí hacen un listing en Twitter, en Instagram y todo, pero usted está dando 385 mil. Ah, la gente acá, la, la cosa aquí Me es está dura. Aquí lo que la gente le gusta es llorar, porque aquí la gente prefiere beberse una mujer que la va a orinar el otro día que compró un plátano. Un limón, los limones están a 20 pesos. Es una gente que compra una que Los limones los estaban regalando. Los estaban regalando. Yo nunca he visto este regalando. País no está, este país no está mal, este país lo que hay mucha gente que se queja. No, que están acostumbrados. Que okay. están acostumbrados a las cosas baratas. Mira. Yo nunca he visto 385 mil pesos juntos. Yo lo he visto. Yo nunca lo he visto. Pero y le, modo pido, modo a no gastarlo, dije, le pido a Dios no gastarlo, de que una noche. Le pido a Dios, cuando lo tenga. Es más, cuando Dios sea rico, guata dieta. Uno, uno no sabe. Mientras <risa> más rico, un, más no sabe Uno no sabe por qué Dios no nos hace millonarios. ¿Eh? Nada más Dios sabe. No, porque. Dios sabe. Que Dios sabe No, es que, es que el no tiempo que... de Dios es perfecto y... A cada quien le toca lo yo suyo. Yo sabe por qué uno no, no, no va a ser millonario por eso. Va a llegar es el momento, río. Villalona, que yo va, yo no va a ser millonario, yo voy a vivir bien. Claro.